Cuéntame más de ti, de tus sueños, de tus anhelos, tus fantasías. Cuéntame qué puedo hacer para besarte, para abrazarte en este instante. Hemos nacido el mismo cielo, mirando tu rostro, me pierdo en el sueño. Cuéntame lo que quieras, que me encanta tu existencia. Préstame tus labios. Cierra tus ojos por un instante Quiero escuchar la historia de tu vida Tus alegrías, tus días negros Déjame acompañarte en este viaje Hacia el encuentro de tus deseos cuéntame lo que quieras que me encanta tu existencia préstame tus labios y cierra tus ojos por un Dun Me encanta tu existencia Préstame tus labios Y cierra tus ojos por un instante